Hola a todos, mi nombre es Ana Elizabeth, yo soy una de las embajadoras de Suecia y Colombia y hoy vamos a hablar de autocuidado ¿Y qué es realmente el autocuidado? El autocuidado básicamente significa que nos estamos cuidando a nosotros leyendo un libro, jugando videojuegos, mirando una película lo que sea que nos realmente hace feliz eh, Cuando uno viene de una familia de Huntington es muy difícil de... Básicamente cuidarse a uno mismo, porque normalmente toda la energía, el enfoque va a la persona que tiene la enfermedad. Y eso hace que muchos de nosotros tristemente nos olvidemos de cuidarnos. Entonces es importante hablar de este tema para que uno empiece a aprender cómo tomar ese primer paso, a valorarse y a cuidarse. Entonces mi primer tip es lo más importante, pero que también muchos... Se quedan como que, ay, ya no puedes hablar de otra cosa, por favor. Y es la dieta. Normalmente mucha gente ha escuchado que la comida y el agua, pues, es lo más importante. Y que uno coma sus frutas y verduras. Y re realmente es verdad. Yo vengo de una familia donde no valoramos eso. No lo hacíamos. Comíamos mucha comida chatarra o rápida o pro muy procesada. Y eso se enfermaba más además yo terminé con un problema en donde pues con la ansiedad que yo tengo eh, me olvidaba comer o comía mal y de todo eso era por la situación familiar y eso es súper malo y terminé pues con un estómago problemático y Realmente ahora que he estado comiendo frutas, verduras, cuidando la dieta, no comiendo tanta chatarra y ya tomando agua de verdad, mi cuerpo ya se siente más sano, no se siente como pesado o como que uno se siente un poco enfermo, sino que está bien. Y, y realmente ese es mi primer tip porque eso me cambió mucho la vida y además ya mis problemas del estómago causados mucho por el estrés y la ansiedad de vivir en una familia con Huntington, eso se, se, se logró manejar, no del todo pero sí mucho, como un 70%, así que súper bien.